Tú me tratas así Y lo haces también La se nos separa cada vez más, cada vez más extraño tu piel. Me vuelvo loco por besarte de nuevo, girl. Quiero volverte a ver Para contarte todo lo que siento Señoras y señores Con ustedes señores. No me hago la idea de que aquí tú no estés Todo mi mundo lo has dejado al revés Te alejaste de mí sin decirme por qué Rompiste mi corazón y aquí me estanqué Me gustaba como tú me tratabas Y cómo tiernamente me mirabas No me atreví a decir lo que sentía Que tu belleza al piso me movía Lo haría todo por volverte a ver Que sientas lo mismo que yo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 Si sí podré decir lo que siento, sí. que ya no aguanto el sufrimiento, no, ya no de que tú no estés aquí Panamá y México, México y Panamá En el remix oficial J.F.R., Denny Luna, Prohit Music las cosas no salen como uno quiere a veces, pero bueno, así es la vida. Hay que seguir adelante. J.F. Denny Luna, México y Panamá.